Hablaremos más tarde. Porque tenemos compañía. ¿Quién? Coupette. Tenemos que apurarnos. Tengo una idea. Vas a fingir ser un gran, deteriorado y malvado golpe en Freddy. Espera, ¿qué? Pero no puedo. Cállate y no robes mis líneas. Tú puedes hacerlo. Golden Freddy. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué estás planeando esta vez? Sal de mi camino o te arrastraré. Soy realmente malvado. O mi creador. ¿Pero qué está mal con él? ¿Dónde está el resto de los animatrónicos? Están ocupados con... Cosas malas Necesito ir a verlos. No No puedes De nuevo Deja de robar Soy más fuerte que tú No es verdad Ya te gané una vez Y casi destruyo todo No. ¿Qué estás haciendo? Espera, ¿qué? ¿Cómo puedes oír eso? Estas son mis visiones malvadas. ¿Quién eres tú? ¿Por qué no eres el Lord de Mufridi que conozco? Quiero decir. да Esto es terrible No tuve tiempo suficiente para pensar en algo mejor Además, tienes que salir de aquí lo antes posible Has estado aquí demasiado tiempo y se está volviendo peligroso Tienes razón Vamos a moverlos a la sala principal. Vamos, salgamos de aquí. Entonces, ¿qué planeamos hacer ahora? Esperaremos hasta que Toy Chica haya terminado de reparar su cuerpo, y les explicaré el plan final a los dos. ¿Crees que ella es lo suficientemente fuerte para hacer esto? Estoy seguro de ello. Ella tiene un gran potencial y talento escondido dentro de ella. Su determinación y voluntad de superar la desesperación, y la destrucción que Mictumare ha causado, nos dará toda la libertad. Ella es mucho más fuerte de lo que cree Mictumare. Este es el comienzo. De su fin.